No tengas miedo de cortar relaciones con familiares. Nuestra sociedad nos ha condicionado a creer que la familia debe ser el vínculo espiritual que nadie debería romper. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Puede que algunas veces sea necesario, por tu estabilidad mental y emocional, mantener distancia de algunos miembros de la familia en particular, incluso si eso implica separarse de ellos por un tiempo indefinido. Un miembro de la familia tóxico puede hacer más daño que un amigo o un desconocido. Pero, ¿de qué manera logramos mantener esa distancia con un familiar sin que eso cause daño? Imagina que ese familiar es tu propio padre, el cual solo te busca cuando quiere dinero, y cuando no se lo das, te ofende, te difama y habla mal de ti con tus demás hermanos. Al punto de que ahora, ante los ojos de tus sobrinos y demás familiares, tú eres una bestia insensible que no cuida a su padre. O qué decir de la gente que no conoce el carácter y temperamento de un familiar, el cual ha decidido vivir como indigente. Literalmente te hace sentir miserable por tenerlo en esa condición tan deplorable. Sin embargo, lo que la gente no ve es que ese familiar tuyo, se niega rotundamente a vivir contigo o a recibir cualquier cosa que tú quieras darle, se vuelve problemático, tenerlo en tu casa se vuelve un calvario porque constantemente te mete en problemas. ¿Cómo manejar a un familiar así? ¿Qué siempre te está causando dolor? Bien, este video te daré algunas claves para tratar con un familiar tóxico del que te debes alejar. A veces cuesta, porque a ese familiar tóxico Puede llegar casi siempre a las madrugadas a insultarte a tu casa, increpando que tú nunca debiste casarte con su hermana. Y no puedes lidiar con él, porque siempre que te alega, está ebrio. Lo ves en un bar ingiriendo alcohol, y literalmente sabes que esa noche será larga y mala para ti. O que hay de esas cuñadas que constantemente te critican e intentan que tu esposa se divorcie de ti. Literalmente hay necesidad hay una fuerte necesidad de cortar contacto con ellos. Así, vamos a empezar por ver qué podemos hacer. En este video te mostraré las claves para lidiar con un familiar tóxico qué puedes hacer para que este familiar te lastime o te dañe lo menos posible y de qué manera alejarte de un familiar dañino si la única vía para relacionarte con él o ella es la distancia. Espero que este video te resulte de ayuda. Primero, veamos qué nos dicen los expertos. Establece límites saludables. El terapeuta familiar Viledi sugiere establecer límites claros con familiares tóxicos y comunicarlos de manera efectiva. Estos límites pueden incluir limitar la cantidad de tiempo que pasas con ellos, evitar ciertos temas de conversación o establecer expectativas claras sobre su comportamiento. Practica la empatía. La psicóloga y autora Lillian Glass sugiere tratar de entender la perspectiva del familiar tóxico y reconocer que su comportamiento puede estar relacionado con su propia lucha interna. La empatía puede ayudarte a lidiar con el comportamiento negativo de tu familiar de una manera más efectiva. Aprende a manejar tus emociones El terapeuta familiar Gary Chapman sugiere aprender a manejar tus emociones cuando te encuentras con un familiar tóxico. Puedes hacer esto al reconocer tus emociones, respirar profundamente y tomarte un tiempo para responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Busca ayuda profesional. Si la situación se vuelve demasiado difícil de manejar, es posible que desees buscar la ayuda de un terapeuta o consejero. Un profesional capacitado puede brindarte apoyo emocional y herramientas para manejar la situación de manera efectiva. Encuentra formas de cuidarte a ti mismo. La autora y oradora Melody Beatty sugiere encontrar formas de cuidarte a ti mismo cuando estás lidiando con un familiar tóxico. Esto puede incluir actividades como hacer ejercicio, pasar tiempo con amigos o encontrar un hobby que te guste. El punto número 2 y atendiendo al consejo de Lillian Glass nos dice algo valioso que nos puede ayudar a entender lo que ocurre. Tener empatía por un familiar conflictivo y tóxico, sé que es algo no le pediría a nadie, porque en realidad, una persona así lo menos que se le puede hacer es tratar de conectar con él. Es imposible, o al menos en la mayoría de casos. Pero un familiar tóxico es también alguien que guarda dentro de sí mismo un sinfín de frustraciones que intenta proyectar en ti cuando te juzga, cuando te critica o se burla porque en cada cena de Navidad llega sin novio, ni hijos, ni una boda. En realidad, no se trata de lo que tú no tienes, se trata de lo que esta persona no tiene. Su vida se ha visto frustrada porque jamás ha logrado congeniar una relación con un hombre y le sale más fácil vomitar esas frustraciones en ti, porque en ti intenta reflejar sus frustraciones. En psicología esto se conoce como proyección. La proyección psicológica es un mecanismo de defensa inconsciente en el que una persona atribuye sus propios pensamientos, sentimientos y comportamientos inaceptables o indeseables a otra persona. En otras palabras, la proyección es cuando alguien ve en los demás características o sentimientos que realmente tienen ellos mismos pero que les resultan difíciles de aceptar o reconocer. Aquí te presento algunos ejemplos de proyección psicológica. Una persona que es deshonesta a menudo puede acusar a otros de ser deshonestos. Una persona que es celosa puede acusar a su pareja de ser infiel, incluso si no hay evidencia para respaldar esa afirmación. Una persona que tiene miedo a ser rechazada puede acusar a otros de rechazarla antes de que suceda. Una persona que se siente atraída sexualmente por alguien puede proyectar esa atracción y acusar a esa persona de sentirse atraída por ella. Una persona que tiene problemas de autoestima puede proyectar su inseguridad y acusar a otros de ser arrogantes o egocéntricos. Es importante tener en cuenta que la proyección es un mecanismo de defensa inconsciente y que puede ser difícil de reconocer en uno mismo. Si crees que estás proyectando tus propios sentimientos o comportamientos en otra persona, puede ser útil hablar con un terapeuta o consejero para obtener ayuda. Dicho en otras palabras, sus ataques dicen poco de ti y mucho de ellos. En una cena de cumpleaños, donde la familia estaba celebrando los 70 años de la abuela, Doña Esther, mujer ya de 48 años, aprovechó y tomó la palabra, empezó diciendo que estaba encantada de que su madre ya estuviese alcanzando la edad de 70 años. Empezó a hablar sobre el hecho de que es una mujer fuerte, que logró parir a varios hijos, que ya desde joven tenía a un buen marido. Mientras daba ese discurso, miraba fijamente a su sobrina de 25 años de edad. A la vez que dijo, no como otras, que son machorras y nadie las quiere. Esa indirecta fue para su sobrina, que no tenía pareja. Se había dedicado muchos años a la carrera de arquitectura, que no tenía tiempo para un romance. Y esto no era nuevo, cada que podía, Tiester aprovechaba para crucificar a su sobrina por estar soltera. Sin embargo, Tiester no contó que ese día las cosas no serían iguales. Daniela, su sobrina, le devolvió la indirecta diciendo, «El que usted tía se haya convertido en una vieja solterona y amargada no significa que yo tenga que buscar desesperadamente a un hombre, no lo quiero, no lo necesito, la que necesita de un hombre es usted, que urgida ha de estar por llevar más de 20 años, de que ninguno la toca». Ese día en la cena se armó una trifulca porque alguien dijo, respete a su tía, no sea majadera. A lo que Daniela dijo, respeto, quiere respeto. Daniela rompió el silencio, no se calló y dio la estocada final en esa tía con frustraciones personales que en Daniela proyectaba su vida y su fracaso marital. Así, muchos familiares en nosotros proyectan sus frustraciones y carencias. La empatía no nos sirve para conectar con ellos. Nos sirve para no tomar en cuenta sus comentarios incisivos, haciendo que cuando abran la boca para soltar veneno, ese veneno no nos lastime. La función entonces de la empatía en este contexto no es acercarte a la persona, conectar con ella y ver si logras algún tipo de avance. No, para nada. Se trata meramente de comprender el mecanismo de defensa que esta persona usa para poder mitigar sus propias frustraciones, en todo caso, te ayudará a soltar a esa persona, porque comprenderás que es irreconciliable el trato con ella. Esto no lleva al punto punto que había expuesto Gary Chapman. La gestión de emociones es un elemento central en la capacidad de una persona de afrontar los ataques de un familiar tóxico. En un contexto psicológico, el término economía emocional podría ser utilizado para referirse a la capacidad de gestionar eficientemente nuestras emociones. En este sentido, se podría entender la economía emocional como la capacidad de invertir nuestras energías emocionales de manera adecuada, sin gastarlas en situaciones o eventos que no valen la pena, y en lugar de eso, enfocarnos en aquellos que nos brinden un mayor beneficio emocional. En este enfoque, la economía emocional podría incluir habilidades tales como la regulación emocional, la toma de decisiones conscientes y racionales en momentos de alta carga emocional y la capacidad de mantener una perspectiva emocional equilibrada. En definitiva, se trata de gestionar nuestros recursos emocionales de manera inteligente y eficiente para poder disfrutar de una vida emocional saludable y satisfactoria. La regulación emocional se refiere a la capacidad de gestionar y controlar nuestras emociones para lograr un equilibrio emocional saludable. Esta habilidad implica reconocer nuestras emociones, aceptarlas, entender su origen y su impacto en nuestra vida, y finalmente, ser capaces de regularlas de manera efectiva. Algunas técnicas de regulación emocional pueden incluir la meditación, la respiración consciente, la visualización, entre otras. Por otro lado, la toma de decisiones conscientes y racionales se refiere a la capacidad de tomar decisiones basadas en la información disponible y en una evaluación cuidadosa de las diferentes opciones y sus consecuencias. Esto implica tener en cuenta tanto los aspectos emocionales como los racionales de la decisión y buscar un equilibrio entre ambos. Algunas técnicas que pueden ayudar en la toma de decisiones conscientes y racionales pueden ser la reflexión, la identificación de los objetivos y valores personales, la consulta a fuentes confiables de información, la consideración de diferentes puntos de vista y la evaluación de los riesgos y beneficios de cada opción. Si somos capaces de regular nuestras emociones ante el ataque de un familiar, seremos más capaces de impedir que sus actos y palabras no afecten. Naturalmente, hay momentos en que esto no es sostenible y en su defecto. Se debe recurrir a la distancia física. Cortar lazos con un familiar conflictivo al final es inevitable. Tienes que hacerlo y deberás hacerlo. Para ello, consideremos los siguientes consejos. Cortar una relación con un familiar conflictivo puede ser una decisión difícil pero en algunos casos puede ser necesario para proteger nuestra salud emocional y nuestro bienestar. Aquí te dejo algunas sugerencias para cortar una relación con un familiar conflictivo. Evalúa los pros y los contras antes de tomar una decisión. Es importante que reflexiones sobre los beneficios y las consecuencias de cortar la relación con tu familiar conflictivo. Evalúa cómo te afecta emocionalmente y cómo te afecta en otras áreas de tu vida, como tu trabajo o tus relaciones interpersonales. Si determinas que la relación está afectando negativamente tu salud emocional y tu bienestar, puede ser necesario tomar medidas para cortarla. Establece límites claros. Si decides cortar la relación con tu familiar conflictivo, es importante que establezcas límites claros y firmes. Comunica tus límites con claridad, de manera respetuosa, pero firme. Estos límites pueden incluir cosas como no responder a llamadas o mensajes, no asistir a reuniones familiares donde sabes que tu familiar conflictivo estará presente o cualquier otra medida que te permita alejarte de la dinámica tóxica. Busca apoyo. Cortar una relación con un familiar puede ser difícil y doloroso por lo que es importante buscar apoyo emocional durante este proceso. Busca a amigos de confianza, a un terapeuta o a grupos de apoyo para hablar de tus sentimientos y recibir el apoyo que necesitas para seguir adelante. Sé coherente una vez que hayas establecido tus límites, es importante que seas coherente con ellos. No cedas ante la presión o las manipulaciones de tu familiar conflictivo. Mantén tus límites firmes y, si es necesario, busca ayuda profesional para mantenerte firme en tu decisión. En resumen, cortar una relación con un familiar conflictivo puede ser difícil, pero a veces es necesario para proteger nuestra salud emocional y nuestro bienestar. Evalúa cuidadosamente la situación, establece límites claros, busca apoyo emocional y sé coherente en tus decisiones.